Mi abuela decía, a tu casa ninguna amiga debes invitar si con tu marido en cuatro patas no la quieres encontrar. Este es un consejo común que regularmente las abuelas solían dar y es que en cierta manera no siempre puedes dejar que cualquier persona entre a tu casa ya que nunca sabes qué intención tiene la gente. En otros videos, te había hablado sobre la envidia y el hecho de que hay gente que envidia lo que tú tienes y una manera de causarte daño es a través de destruir tu hogar. La envidia que una mujer pueda sentir hacia ti puede manifestarse en su intento de romper tu relación. Y es que lo creas o no, hay personas que no pueden ni son capaces de verte feliz e intentan de todo para quitarte lo que posees y eso también sucede en la gente que se vale de la seducción para crear fisuras en tu relación. En este video vamos a abordar un poco el tema de alguien que su único interés es destruir tu relación de pareja y con ello te daré algunas pistas para identificar a una persona que literalmente puede llegar a ser una amante de tu pareja. Y ojo, que me refiero a que alguien que maliciosamente pretende seducir a tu pareja. De ello, se debe desprender cuando tu pareja por sí sola decide fallarte. Así dicho lo anterior, veamos algunos puntos. Comportamiento inapropiado. Si una persona está tratando de seducir a tu pareja o haciendo comentarios negativos sobre tu relación, es probable que esté intentando dañarla. Falta de respeto hacia la relación. Si una persona no respeta tu relación y habla mal de ella o trata de interponerse en ella, puede ser una señal de que está tratando de destruirla. Historial de comportamiento destructivo. Si una persona ha tenido un historial de comportamiento destructivo en el pasado, es más probable que lo haga de nuevo en el futuro. Envidia, si una persona muestra signos evidentes de envidia hacia tu relación, es posible que intente dañarla. Comentarios negativos, si una persona está constantemente haciendo comentarios negativos sobre tu relación o tratando de sembrar dudas en tu pareja, es probable que esté tratando de destruirla. Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos signos y no todas las personas que muestran estos comportamientos tienen la intención de dañar una relación. Sin embargo, si sospechas que alguien está tratando de destruir tu relación, es importante hablar con tu pareja y trabajar juntos para fortalecer vuestra relación y protegerla de cualquier influencia negativa. Empecemos por el punto 1. Comentarios inapropiados. Parece chiste, pero en algunas ocasiones hay una persona interesada en quedarse con tu pareja y, para ello, intentará como de lugar que seas tú quien termine la relación. Es una artimaña que pareciera que solo gente inmadura hace, pero se nos olvida que lidiamos con gente que literalmente es emocional, que a veces los medios no les importa con tal de lograr sus objetivos. Es cierto el comportamiento inapropiado puede ser común en las interacciones humanas y puede ser una señal de inmadurez. Puede ser especialmente difícil cuando la persona que está tratando de dañar la relación es alguien en quien confiabas, como una amiga cercana. Sin embargo, es importante recordar que la amistad y la confianza son valores importantes en cualquier relación y que no es aceptable que alguien intente dañar una relación amorosa. Si tienes sospechas de que una amiga está tratando de destruir tu relación, es importante hablar abiertamente con ella y tratar de resolver cualquier conflicto de manera madura y respetuosa. En cualquier caso, es importante estar atento a cualquier comportamiento inapropiado y trabajar en fortalecer la relación con tu pareja para que puedan protegerse de cualquier influencia negativa. Al mismo tiempo, es importante trabajar en la propia inmadurez y en mejorar las habilidades sociales y de resolución de conflictos para evitar caer en comportamientos inapropiados en el futuro. María y su mejor amiga Ana habían sido amigas desde la infancia. María había encontrado al hombre de sus sueños, Juan, y estaba profundamente enamorada de él. Ana, por otro lado... Solía estar celosa de la felicidad de María y sentía que nunca podría encontrar a alguien que la quisiera tanto como Juan quería a María. Un día, María y Juan tuvieron una pelea y María decidió hablar con Ana sobre ella. Sin embargo, en lugar de brindar apoyo y consejo, Ana comenzó a sembrar dudas en la mente de María sobre la relación. Ana le dijo a María que Juan no era el hombre adecuado para ella y que probablemente la estuviera engañando. También le dijo que podría encontrar a alguien mejor si se alejaba de Juan. María comenzó a dudar de su relación con Juan y comenzó a escuchar más atentamente los comentarios negativos de Ana. Cada vez que hablaba con ella, Ana encontraba una forma de hablar mal de Juan y sembrar dudas en la mente de María. Finalmente, María comenzó a creer que Juan no era el hombre adecuado para ella y terminó la relación con él. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Ana había estado tratando de destruir su relación todo el tiempo y se sintió traicionada y herida. Esta historia ilustra cómo una mala amiga puede tratar de destruir una relación hablando mal de la pareja y sembrando dudas en la mente de la persona. Es importante estar alerta a este tipo de comportamiento y trabajar en fortalecer la relación para protegerla de cualquier influencia negativa. Al mismo tiempo, es importante trabajar en fortalecer las amistades y rodearse de personas positivas y de confianza que brinden apoyo y amor incondicional. Cuídate de tus amistades. Es curioso, pero tu pareja no siempre te va a traicionar, no siempre te dará la espalda. A veces una mala amiga, valiéndose de artimañas y juegos, hace que seas tú quien termine la relación, hace que tú seas quien sabotee la relación. Si nos fijamos en la historia de María, te puedes dar cuenta que a través de los comentarios de Ana, la relación de María terminaría por romperse. Lo que daría lugar a que Ana pudiera sostener una relación con Juan. Y a veces esto va más allá: hay amigas que son así de malas, que incluso te inducen a ser celosa, posesiva, insegura e irritante. Mariana tenía a una amiga de nombre Estela. Mariana, era una mujer un poco gordita, bonita y muy tímida. Sin embargo, pese a eso, Estela sentía fuerte envidia por Mariana porque tenía a un chico que la quería, la aceptaba por lo que era, que la apoyaba y le era fiel. Estela, en el fondo, no creía que Mariana debía merecer esta clase de pareja. Consideraba que una mujer bonita, según ella, debería tener a un chico como el novio de Mariana, detrás de ella y no con mariana propiamente parece extraño que pase esta clase de cosas pero pasa mariana ingenuamente creyó que estela era una buena amiga así que un día en una fiesta la invitó e hizo que en medio de la fiesta estela conociera al novio de mariana cuando Estela vio a ese sujeto, lo único que pensó es que él debía de ser para ella y que sin importar la amistad que tenía con Mariana, el chico debía ser suyo. Estela siempre fue así, posesiva, competitiva y siempre con esas ideas de «debe siempre ganar». Era su frase de siempre, «yo siempre gano». Así que esta lógica la llevo a coquetear con el novio de Mariana. Sin mucho éxito, se valió de las mentiras y los chismes para llenar de cizaña a Mariana. Le traía chismes y dientes de que Marina estaba gordita y que su novio merecía una mujer con un cuerpo más esbelto, así que llevó a Mariana a clases de baile. Esto según porque Estela escuchó que Alberto, novio de Mariana, no estaba a gusto con el sobrepeso de Mariana. Empezó a engendrar más duda, diciendo que Alberto, no estaba satisfecho con Mariana, que debía de ser una chica más extrovertida, menos tímida. Así que esto hizo que Mariana empezara a cambiar su forma de ser. Poco a poco Estela fue inyectando más y más inseguridades en la mente de Mariana, aduciendo que Alberto quería dejarla, que no estaba a gusto con Mariana. Esto llevó a una tremenda discusión entre Alberto y Mariana, donde Mariana se volvió cada vez más insegura con su cuerpo, lo que llevó a la inevitable ruptura, cosa que aprovechó Estela para servir de consuelo tanto para Alberto como Mariana, mientras a Mariana la consolaba diciéndole que Alberto no la merecía. A su vez, seducía a Alberto. De tanta cizaña, Mariana decidió terminar con Alberto. Le dijo que no podía estar con alguien que no la aceptaba como era. Alberto intentó explicar que él jamás le importó su apariencia, cosa que solo hizo que Mariana fuera aún más persistente en sus ganas de terminar. Al final y después de dos meses, Mariana se enteró que Estela ya era la novia oficial de Alberto. Cuando la increpó, Estela le dijo estas palabras, «Querida, él es mucho para ti» está mejor conmigo. Cuando Mariana vio eso mismo, se sintió devastada porque se dio cuenta que cayó torpemente en las artimañas de Estela. Tristemente, y muchas veces, tenemos que tener cuidado a qué tipo de gente metemos a nuestras vidas. Hay un dicho que reza, quien come callado, come dos veces». Así que la próxima vez que tengas ganas de exhibir a tu pareja, ten presente que hay gente que en lugar de alegrarse, te van a detestar. Parece chiste que la gente compita por una relación o que considere a un novio como algo tan importante. Pero de hecho lo es, hay mujeres cuya mayor realización en su vida es tener una pareja estable. Y esto es equiparable con tener su propio carro, tener su propia casa un hijo o una carrera terminada y tristemente el que tú tengas un novio que te quiera que te ame que te respete también puede despertar tanta envidia tanto como si tú hubieses terminado de construir tu casa no lo crees verdad pues créelo hay gente e incluso amigos que puede que te envidien por la pareja que tienes y traten de arruinar tu relación y lo harán haciendo que seas tú quien destruya esa relación. Cuídate las espaldas. Aprende a diferenciar cuando tienes a una buena persona a tu lado como pareja y aprende cuando las personas te quieren arrebatar tu felicidad. Porque sí, no solo puede haber malos amores, a veces hay malas amistades que destruyen buenos amores. Cuidado, mucho cuidado.